How's everybody doing? Welcome back to my channel. Before we even get started, guys, I would like to thank all the artists who have reached out uh, and that are interested in my upcoming seminar here in Phoenix, Arizona, November 13th and 14th. I appreciate you guys. And if you don't know about this event, I'm gonna go ahead and post a small little clip right now so you guys can know everything that's going down. If you're a tattoo artist and you want to learn how to do cover-ups and use true grays, then come to my upcoming seminar here in Phoenix, Arizona. It will be a two-day seminar, and I will be sharing everything I know, and I mean everything. If this is something you're interested in, send your submission to Mr. Period, underscore seminar at yahoo.com. Limited spots are available, so make sure to reserve your seat as soon as you can. Thank you, guys, and I cannot wait to see you. Peace. Let's go. It's gonna be an amazing event, and I've been planning it out for a couple months now. The main purpose of this uh, seminar is to make sure that you guys are no longer scared of cover ups, you know, because I feel like cover ups can be very intimidating. So, my purpose is to make sure that you are no longer afraid, and you, guys, and you can say, you know what? I can do that cover up easy. tiene parte del trabajo ya hecho, está afeitado y de... A ah. gusto. No, y a veces me llegan clientes con una de pelos, que no está bajo mi control eso, pero... Un regolte. Ahí tengo, tuve un cliente una vez que me llegó con el pecho, tupito una cosa donde estaba oscuro, oscuro el pecho, y que lo rasó y dice, se... bro, oh, dice, se... estoy güero. A ver, entonces, cuéntame, cuéntame, ¿qué, ¿cómo te hiciste el tatuaje? ¿Dónde te lo hiciste? ¿Quién te bueno, lo hizo? Bueno, esto fue en Ohio. Ohio. Las dos cosas. el tatuarme barato, pensando que se iba a ver bien. En ese tiempo, ¿cuánto...? O, oh, oh, más. mejor pregunta es... ¿Cuándo te los hiciste? Los dos fueron dos tiempos diferentes, las letras llevan más tiempo que las letras pueden tener unos 13 años. 13 años. Entonces oh, los otros pueden que tenga como unos 10, o 11 Y este, ¿dónde fue como, fue en shop? ¿Fue en casa? No, eh. Sí, en la casa. En sí, la casa. ¿no? Sí, okay. no, nunca he ido a un shop. ¡Wow! es tu primera vez? Sí. Oh, wow, wow! Entonces te esperaste 13 años en cubrirte este. ¡Fácilmente, uh -huh. sí! ¿Y has intentado de, cubrirte lo antes? No, después de tantas críticas. <risa> ¿Y de dónde viniste ahorita para que la gente sepa? Oh, yo me estoy quedándome en Kissimmee, Florida. Florida. Uh -huh. ¿Y cómo está el clima allá? Está bueno. ¿Caliente? Caliente, caliente eh? uh -huh. Ah, bueno, pues después de 13 años ya listo, esto sí. se va a ir. Estas áreas de acá, donde es la parte de, la, de las espinas, no está cicatrizado, pero sí está oscuro. Que sí puede, puede, se, se puede complicar el asunto si no sabes cómo manejar las áreas oscuras. Entonces hay que poner mucha atención en el concepto qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y cómo así que resalte, porque muy fácilmente yo puedo ir al contraste más oscuro que pueda y se va a alcanzar a notar, pero lo importante es descifrar cómo hacerle para que resalte el concepto del medio con el fondo, entonces no solamente es agregar negro, es saber cómo balancear todo. El concepto que tenemos aquí va a ser es tipo, es, es tipo, tipo galaxia, este... Sí, En la parte interior de la, del antebrazo Vamos a enfocarnos hoy Y mañana va a regresar Para hacer la parte de afuera Con la mano Entonces va a ser un proyecto muy Muy chido Entonces vamos a poner este censo que está aquí Que vamos a empezar con el astronauta Y adentro del casco Le hice una calavera Perfecto bueno Uff la razón por la que no diseñé nada de fondo en, atrás del astronauta es porque uh, me siento muchísimo mejor sabiendo que tengo la libertad de agregar en ciertas áreas, galaxias, estrellas, cometas. Eh, um, yo, como les digo en todos los videos, yo estudio mucho mis diseños, entonces ahorita yo estoy, um, estoy con la confianza de que yo ya me memoricé varias áreas del concepto, entonces, yo voy a hacer decisiones mientras estoy tatuando. Donde yo creo que se va a ver mejor, donde va a hacer que eleve el detalle de, de este concepto. Entonces, este, va a estar muy interesante. Perfecto. Muy bien. El mejor consejo que puedo dar ahorita es de que, si tienes algo similar a esto que, tienes que, que vas a cubrir, ten en cuenta de que la, la mayor parte del concepto va a ser tu propio conocimiento, entonces mantente eso en la mente donde estudia muy bien todo el concepto para que tomes decisiones. ¿Algo más que quieras agregar? No, va, ah, bien, estoy, pienso que estoy en buenas manos, por eso estoy aquí, de Florida para acá. Eh, un placer y un honor estar aquí. Un pla el placer es mío. Este, ya le avanzamos a este proyecto. Mi cliente ya lloró un par de veces, pero sin problema. <risa> Después de un par de horas, este, ya llegamos al punto donde me gustaría explicar un poquito de cómo aplicar la tinta. El tema de hoy va a ser no forzar la tinta para intentar tapar el tatuaje anterior. La razón por la que a veces mucha gente tiene problemas tapando un tatuaje es porque quieren forzar la tinta que entre. Tiene mucho que ver con las mezclas que tienes y a la presión de la mano. Entonces, voy a empezar a básicamente mostrar cómo tapar estas líneas. Estoy usando mi tono mediano con un voltaje de 5.0 y mi aguja de 14 RL. Entonces, en este momento voy a, a probar más o menos a Qué, qué, tanto, qué tanto oscuro está mi tono mediano. Y por lo que pueden ver, es casi exactamente al tono que tiene el tatuaje anterior. Entonces, eso significa que está bueno. Si el tono está muy claro y logras ver la tinta del otro tatuaje, eso significa que tu, que tu mezcla está mal y no porque lo sigas forzando y forzando significa que lo vas a cubrir. Esa es la peor... Uh, la peor decisión que puedes hacer. Lo mejor que puedes hacer es re, uh, reconsiderar el tono que tienes, la mezcla de tus tonos y pues seguir practicando, ¿verdad? Porque esto viene, esto viene después de practicar mucho con los tonos y saber cómo se va a ver ciertas mezclas. Entonces, es muy bueno practicar un día antes o ponerlo en práctica. Ahorita lo que estoy haciendo es un mapa de dónde quiero que tenga las arrugas de la camiseta. No es nada final, es solamente yo haciendo el mapa. Voy a regresar con mis tonos más claros y más oscuros para definir esas áreas y que resalten. Y nunca me voy a cansar de repetirles que, por favor, no usen el blanco para intentar cubrir negro. Nunca va a funcionar el blanco no es suficientemente fuerte para cubrir negro, solamente los grises y negro sólido. El blanco se usa solamente en áreas donde se requiere para que resalte un poquito extra, pero no es para cubrir, es solamente para, para que resalte más ciertas áreas. Al hacer cover-up es muy importante este, que entre la creatividad, porque en ocasiones no va a funcionar la referencia que tienes en ciertas áreas, entonces es, es cuestión de memorizarte la, el diseño y ponerte creativo, usar lo que, lo que ya tiene el otro tatuaje y, y este, sen, sentir esa, esa confianza de que puedes tú Um, ser espontáneo y decir, ¿sabes qué? Voy a agregar esto en esta área, voy a agregar lo otro y se va a ver bien, porque yo sé lo que debo de hacer, entonces es muy importante es muy importante eso sé creativo, no le tengas miedo a los cobras si vas a entrar en un cobrap y, y le tienes miedo no, no, no es una buena idea, porque ya automáticamente te estás dando por vencido y le tienes miedo y no te va a salir bien, entonces para hacer cover-ups, necesitas sin miedo. A la conclusión de lo que quería decir es de que al hacer un cover up, no forcen la tinta. Todo tiene, que ser, uh, todo tiene que ser simple, este tono va aquí y va a cubrir. Entonces, si ven que se les está haciendo un problema y, y la tinta de abajo está sobresaliendo, no lo sigan forzando, respiren y digan, ok, ¿qué estoy haciendo mal? Piensen un poquito más en sus, en sus mezclas de tinta y sigan. Si sienten que no está cubriendo, paren la sesión, váyanse a casa y vuelvan a estudiar ese cover up y una segunda sesión estaría muchísimo mejor en vez de que sigan forzando. Porque es mucho mejor irse a casa y pensar ah, que seguir forzándolo y ah, forzando la tinta y que la piel la, la vayan a cicatrizar muy mal, ¿verdad? Que, que, que la hagan costra y que se haga muy fea la, la, la piel. Entonces, um, practíquele y ya es todo. Por fin terminamos, día 1 ya se terminó después de, a ver empezamos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, que son nueve, después como de 6 horas por fin terminamos la parte interior del de antebrazo que fue el astronauta, mañana lo que vamos a hacer va a ser la parte exterior que es la parte de la mano, lo de arriba, a terminar básicamente alrededor de, del antebrazo y, y la mano. Entonces, este, ¿cómo te sentiste? Oh, bien. bien. Súper bien. No, seguro el trabajo. No me dolió, dice. No, casi nada. <risa> Listo, entonces para mañana. Seguro. Segundo bien, día. Bien. Oh, my... Me voy a quedar sin micrófonos. Ahora vamos a empezar el segundo día de este proyecto. El concepto de hoy va a ser los planetas. Este, ya resuelve la piel, entonces vamos a estar haciendo un poquito de frigen. Solamente hice el extenso de dos planetas y de ahí me voy a basar en todo lo demás. La rosa era un cover-up también, entonces va a ser un cover-up encima de otro cover-up. Abajo de aquí hay un nombre y lo decidieron cubrir con la rosa. Y ahora vamos a cubrirlo con un planeta. Ah, bueno. Lo que quiero es que la parte de arriba quede en la área donde no está oscuro para que le dé el contraste, para que le dé como el, el brillo arriba del, del planeta. Vamos a poner el otro planeta acá arriba. recio, vamos a agregar un meteorito por acá tipo de piedra voy a desvanecer el planeta como por esta área, voy a seguir esta, esta línea divisora de aquí, porque después de aquí esta área se empieza a borrar uh, conforme pasa el tiempo Ya acá arriba vamos a hacer otro meteorito esos gases galácticos eso se mira chido también gases galácticos vamos a meterle aquí los gases galácticos ni sé ni así se dice es que estoy inventando los términos de esta esta gases galácticos vas a ponerle oh, si alguien sabe el término el término correcto pues deje un comentario y déjeme saber que estoy mal